Buenas a todos y bienvenidos a mi canal En este primer vídeo del año 2022 Quiero mostraros dos de los últimos lances que hice en el año 2021 Donde abatí un conejo diamante Y un caimán harinoso mítico Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente tenemos un hábitat de conejo Vamos a mirar, mira, ahí tenemos uno Un nivel 2 Pegamos un tiro Pegamos otro allí que ha uno corriendo, pero creo que ha fallado. Mira, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Vaya, fallado ese. ha batido. Ahora sí está abatido. Vamos a recoger al Conejete. Como veis, está todo el hábitat lleno por aquí. Vamos a ver qué puntuación nos arroja. Recargamos. Un diamante. Una hembra nivel 3 muy fácil. Dos puntos. Madre mía. ¡Qué preciosidad de animal! Vamos a disecarlo y a recoger el, el otro que abatimos en primer lugar venga, aparte, búscamelo como veis, como os dije veis el hábitat os vuelvo a recordar la importancia de los hábitats este juego se basa en eso en el conocimiento del medio de los hábitats y de los horarios de los animales vamos a ver aquí unas huellas pero que, madre mía, a ver si nos arreglan en 2022 nos arreglan esto de las huellas porque la verdad es que es un poquito molesto ...una llamada de advertencia de un zorro... ...vamos a mirar... ...no, bueno, recogemos este ...un oro, 160, otra hembra... ...y vamos a ver a, a ver si... ...vemos a nuestro zorrito... ...tenemos allí la llamada... ...pero no lo vemos... ...no vemos, así que... ...vamos a avanzar un poquito vamos a otra vez a marcar el hábitat para que veáis la este es de mapaches, este hábitat era de mapaches que estaban descansando en esta zona y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido abatido aquí al sur del todo en los primeros puestos que encontramos en el sur y vamos a continuar con, con la caza seguimos mirando no vemos nada así que avanzaremos hacia el norte a que nos depara Perrete está gruñendo. Eso significa que tenemos un caimán, y tenemos un, un hábitat de descanso. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Mira, ahí vemos, ahí vemos a uno. Me parece que es un harinoso. Voy a acercarme un poquito más. Agachado. A ver si lo puedo ver aquí entre los árboles. Perrete sigue gruñendo. Sí, efectivamente. Tenemos un animal harinoso. Mira, ahí ahí nos gruñe, madre mía, que bicharraco que bicharraco, cogemos el M1 a ver si podemos disparar no no tenemos ángulo ahí, se nos da la vuelta se nos da la vuelta ahora a ver ahora, disparamos uno en el pulmón y disparamos otro en el pulmón y vamos a, a recoger nuestro animal hemos visto que hemos impactado en órgano vital, porque os habéis dado cuenta la, el sangrado que tenía resaltado en cian recargamos le decimos a Parrete que nos busque la sangre y vamos avanzando despacito puesto que podría haber otro otro animal y atacarnos que ya me han atacado algunos vivemos ¿eh? vemos un sangrado madre mía un sangrado maravilloso masivo impacto en el órgano vital vemos aquí el hábitat y ahí viene y ahí viene nuestro nuestro caimán aridoso que la verdad es que prácticamente parecía albino pero como tiene manchas nos va a dar un arenoso ojalá y, y me encontrara un albino aquí lo tenemos un oro 445 con 50 desde luego que, que es precioso el animal veis el primer disparo ha sido en el pulmón y el segundo en el pulmón y le hemos tocado también el hígado así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido veis aquí en toda la costa oeste muy cerquita donde abatí el el conejo diamante, y la verdad es que os recomiendo que visitéis todos los hábitats, veis todos los hábitats como los tengo marcado pues ver las horas, el tipo de animal, y acercaros, y que tengáis mucha suerte. Vamos a mirar un poquito por aquí, por si enfrente viéramos alguno, no vemos nada, pues que allí tenemos otro hábitat, pero no vemos nada, vamos a seguir mirando... Entonces, mira, nos vamos a ir al, al pabellón a colocar nuestro caimán harinoso. Ya estamos en el pabellón. Vamos a acercarnos aquí. Yo creo que lo voy a poner aquí, de este lado. Allí, con, con un conejito al fondo, vamos a buscar una una postura que me guste. A ver esta. Sí. No, no, no me convence esta. No. Vamos a seguir buscando otra postura, yo creo que esta sí, mira, esta va a, ser, va a ser la que voy a utilizar, voy a coger, voy a hacer una foto, que se nos vea también ahí el conejo al fondo, y hacemos la captura para la portada del vídeo. Pues dicho esto, me voy a ir a, a montar el vídeo, y espero que os gusten estos lances. Quiero aprovechar este primer vídeo para desearos a todos un feliz año 2022, que tengáis muy buenos lances, que abatáis muy buenas piezas y que sobre todo los chicos de la Hunter nos corrijan los bugs que estamos sufriendo. ¡Feliz año 2022! Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!